El domingo 24 de octubre, Día Internacional de la Lucha contra el Cambio Climático, Esquera, Nitsha animamos a la ciudadanía a participar de todas las movilizaciones que se van a realizar, ya que es urgente un cambio del modelo capitalista que está amenazando la vida en su conjunto. Los límites del planeta han sido rebasados por la desmedida codicia del sistema capitalista. Incluso técnicos de la ONU para el cambio climático han alertado de que la vida en la Tierra puede recuperarse de un cambio climático importante, evolucionando hacia nuevas especies y creando nuevos ecosistemas, pero la humanidad no. Por lo tanto, es necesario un cambio de sistema que sea respetuoso con la vida en general y permita una vida digna, no solo ahora, sino también a las generaciones futuras. Denunciamos también que en Euskadi las políticas para paliar el cambio climático lideradas por los gobiernos de PNV y PSE son mero marketing, ya que están dirigidas a proteger el entramado empresarial más contaminante y no a cambiar el modelo. Por eso llamamos a la sociedad a movilizarse.